Bien, de regreso ya en la parte final de este contacto diario donde nosotros compartimos los principales titulares Me que tenemos. Hacer una la que te así es. Vamos a felicitar a Marcos ah, Romero del... Morales, Morales. quien está de fiesta, de cumpleaños en el día de hoy cumple sus 19 años. Así nah, que Marco, bien eh, que tu papá poniendo, te está esperando para hacerte una suculenta y exquisita parrillada este fin de semana. Este fin de semana, así que ya tú sabes. Eh, como todo bueno copita de vino si sí, te la pueden son 19 sí, años sí, ya, sí. El, ya yo no que, caigo preso felicidades Marco, 19 años de edad Sí eso Miren, parece que fue ayer antes de pasar con los principales titulares que traen los medios de comunicación se apagó a Melvin eh, que traen el día de hoy pues nos, yo quiero detenerme hacer un breve comentario y en su momento nosotros pues tenemos previsto traer a una persona experta que nos oriente eh, y nos arroje luz y es con respecto a la situación en la nosotros como país estamos expuestos en cualquier momento. Y es ser afectado por un sismo. Eh, decimos este que recientemente pues, afectó a nuestro hermano país de Puerto Rico, y, y a somos años, la falla. Haití, recientemente Chile. Entonces, nosotros no estamos blindados, por decirlo de alguna manera, de, de que no podamos ser afectados por un fenómeno eh, natural como este. Entonces, yo entiendo que nosotros, aunque estamos 24-7 en política, que en algún momento tenemos que detenernos a, a reflexionar y a pensar que por lo menos tenemos que tener algo de nociones, de alguna noción de qué hacer cuando se presente una situación como esta. Yo entiendo, y así me decía ahorita eh, nuestro amigo Ezequiel González, él decía que, por ejemplo, en esas organizaciones pequeñas que existen en los sectores, por ejemplo, como la Junta de Vecinos, ya debieron estarse reuniendo <coughs> y buscar la orientación de cualquier persona que, que, que tenga mínimo conocimiento para decir qué hacer, qué vamos a hacer. Incluso no solo en la Junta de Vecinos, hasta en los residenciales. Sí. Buscar sí, no, no, no personas para que quieran orientar, claro, todo el mundo, porque no, ninguno estamos eh, eh, expuestos. Eh, estamos expuestos todos. O sea, todos estamos expuestos a, Pero, ¿Víctor? A, a esta situación que se puede presentar y que se va a presentar en cualquier momento. Entonces debemos saber qué hacer. Si estamos a la hora, perdón, sí. a la hora que se pueda presentar, eh, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la casa? ¿Estamos acostados? ¿Dónde está la llave de salir? ¿Qué hacer? ¿Por dónde salir? ¿Cómo reunirnos todos? ¿Cómo quedarnos claro. todos en la casa? El área, el área que claro. señalar el área menos vulnerable. Me, donde estemos eh, menos inseguros. Eso exactamente. Por eso hay que programarlo. Entonces, eso hay que hacerlo. De ese tipo de orientación son importantes. Te Entonces, voy a explicar, Víctor, que a ti te, no te gusta que yo compare. Pero las comparaciones son buenas porque se les saca algo. Aquí se reía mucho la gente cuando vean que los bancos pitaban para hacer simulacros. Y la gente, oye, están, lo, los únicos que están haciendo un buen trabajo en ese sentido son los bancos y, las institu y otras instituciones que hacen hasta 3, 4 y 5 simulacros al año. En Estados Unidos, en, pa en países desarrollados y en la, educa la educación empieza por los chiquititos. Víctor. Tú ver un niño de cuatro años ante un temblor en California, y lo primero es que agarra con qué cubrirse, agarra un, un pito y se pone en el área más, más fuerte de la casa. No sale corriendo, no. Porque eso se lo enseñaron, se, se lo han enseñado pero todos se, los días. Pero eso se llama formación. Formación. Entonces, eso es lo Por que necesitamos. la carencia necesita. de esa formación es que yo estoy planteando eso que es. debemos hacer eso eso hay que hacerlo para evitar es una forma de, de podríamos nosotros evitar tal vez que cuando nos llegue cuando nos toque que nos va a tocar podamos tal vez tal vez minimizar que el daño que cause sea menor exactamente Entonces, con, con, con algo tan sencillo pero eso estamos nosotros a través de los medios que manejamos debemos decirlo por a través de usted que son nuestras autoridades Nuestros cabildos. Que viven al diciendo eh, que hay peligro, de que Ser hay peligro, portavoces, orientar las juntas de vecinos, los mismos partidos políticos que tienen su comité de base, que uh -huh. tienen su estructura, deben hacerlo. Porque, reitero, no estamos La única, el, el, el, el, el tal vez el mayor blindaje y es el mejor es que estamos protegidos. Sí. Por el manto verdad, de nuestra de nuestra Virgen sí, Porque eh, si nos podemos nosotros a hacer un inventario Rápidamente de las cosas que han, De los fenómenos que han azotado al mundo Y los pueblos y nosotros Gracias a Dios eh, Nos hemos vivido experiencias como esa Más que la que nos, nos permiten vivir los políticos Pero, todos Vito, los mira, días Yo tengo una experiencia Una experiencia que eh, da risa Porque luce hasta chiste fue cuando el terremoto de, de Haití hace 10 años y algo. Yo estaba dando consulta, tenía la sala de espera, muchas personas ahí. Yo estoy dando, estoy viendo un paciente allá adentro y siento que, que, que como tenía un poquito de gripe, yo pensé que, fue, que era un vértigo que me había dado. Y me siento, ah, pero sigo dando la consulta. De repente yo no oigo a nadie y abro la puerta Víctor, si por esa escalera no se metieron 60 gente, matándose uno con otro, cayeron. Eso, eso fue la sala. Y cuando yo veo hacia afuera, todo el mundo frente a la clínica. O sea, lo primero que nos le dicen es que no cojan escalera. Y esa escalera ¿Y se llenó. No estás hablando de un temblorcito. De un temblorcito. Sí, de un temblorcito. Si fuera algo de mayor magnitud, las pérdidas humanas oh, ay, no. oye, son increíbles. Entonces, por eso que necesitamos ese tipo de orientación. Brevemente, Melvin, en los minutos que nos quedan, por favor, vamos a ver una, algunos cuantos titulares que traen, que tienen refleja a la prensa en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edward. Dice, el gobierno acogerá medida de Junta Central Electoral de no inaugurar obras desde este miércoles. Dice, Interesante sí. que el gobierno no inaugurará obras porque la ley eh, así lo, se lo Suprema Corte manda a juicio a doctora Liliana Santana en caso de Carla Maciel, que lo mencionamos así a, a, a recientemente. Atracan al lanzador Miguel Castro En la romana y se salva A Chepita, como diríamos en el campo ah. Este joven jugador Estaba practicando en el play de su comunidad Y fue atracado Este pelotero gana dinero ¿Sí? Se ve bien, grande le, le liga. va a venir acá Le van a quitar el guante Sí, sí, sí, sí porque estaba en tú. cuero en la que estaba. El presidente Medina Recibe saludos de año nuevo bueno. El TSA conocerá solicitud de nulidad de candidatura de Leonel Fernández. Eso es eh, pata de ahogado. Sismología afirma: República Dominicana corre riesgo de un terremoto de gran magnitud. Sí. Lo que acabamos nosotros claro. de analizar. Y para tal vez poder minimizar eh, los daños, pues. Eh, Hacer lo lo más triste nosotros. de este año encuentran cadáver de Genesi Rodríguez, la niña de Santiago, que estaba desaparecida. Lamentablemente. La Junta Central Electoral comenzará a imprimir las boletas... El padrón cierra en nueve días. en sí, nueve boleta, días ustedes no lo la, pusieron ahí. La boleta en la que Antigua va a rayar. Sí, ahí vamos no a siga. Oye, nuestro... Eso es bullying, ¿eh? ¿eh? Eso es bullying. Dejar a <risa> Antigua tranquilo porque si nosotros los milenios que vamos a hacer... Oh, <risa> y el diario libre trae en su portada policía dos adolescentes confesaron muerte niña y lanzaron cadáver al basurero. Eso fue en Santiago ¿no? ¿Qué pasará por la mente de esos adolescentes? Crimen de una niña y agresión a pelotero escalan inseguridad. No que va su percepción. Sí. Seguimos, Mr. Edward. Un tranquilo Bobby ante <ríe> caída en las reservas del Banco Central. Pan, pan, pan, pan, pan, pan. Necesitamos competitividad logística. Claro que sí, se oye bonito eso. Bueno, ahí están. Esa es una lista de los... Eh... De los salarios mínimos de algunos países de América Latina. Ustedes, Estados Unidos, 1.256, etcétera, etcétera. Y ahí Bien, Unido, mira, lo está. más importante, Cuba son 25. Y el de Venezuela son 3 dólares. Dios. ¿Eh? ¿Cómo se vive? Petróleo de Texas cae 4.5 tras discurso Trump que frena tensión. Con Irán, señores, es que el que no tiene, no sabe lo que vuelve, tiene es percepción, eso es lo que pasa. El FBI vuelve a pedir acceso de un iPhone y a Apple responde que las puertas traseras no son la solución. Con esa última información, nosotros llegamos al final de este espacio en el día de hoy. Agradecer como siempre al equipo técnico José Paulino a Melvin, allá en el Master Mr. Edward y nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Invitación para que no se pierdan la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo de Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos.